Yo espero que ellos se conduelan de uno y, y un día lo hagan porque no muy tardío porque cada día más, se pone más, más ancho el río, y se come más, se está derrumbando más el, la orilla. Cada entre más tiempo que dure, más, más grande se, se va a llevar el, el puente. Pues yo espero que ahora antes la campaña, que no esperen la campaña para que vayan, que vayan a votar, que vengan a hacerlo ahora.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 Y no tenemos posibilidad ni para, ni para los estudiantes, ni para las personas que trabajamos. Y, y ha sido solamente promesa, porque el gobernador también dijo que había posibilidades de hacerlo de un 90% y no se ha visto nada. No han dejado abandonado totalmente. Muchas veces hay que, hay que pasarlo por el mismo río y en otras ocasiones también se han caído gente que han consumido a taicol y se han caído. Y mucha gente que, que le tienen miedo y lo dejan de este lado y, y pasan a pie mejor temiendo a, a caerse. ¿Qué esperan entonces? ¿Qué es? No, que las autoridades escuchen las peticiones de nosotros, ya que estamos de una forma totalmente abandonados.